en este video training vamos a realizar el primer ejercicio del práctico de repaso de lenguajes de programación y en este caso lo vamos a hacer con el lenguaje eh, java también vamos a utilizar esta herramienta para compilar y ejecutar en línea de modo que eh, la invocamos y lo que vamos a tener es lo siguiente al igual que para los otros lenguajes tenemos un área en donde se puede editar y nos ofrece un ejemplo y acá abajo un área que es la que nos va a mostrar el resultado de la compilación y también eh, cuando ejecutemos el programa vamos a cambiar este mensaje ya que está lo podemos utilizar y en lugar de eso vamos a poner el texto para solicitar que ingrese el nombre Vamos a cambiar también en lugar de un print line, vamos a utilizar solamente un print. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para eh, leer lo que el usuario ingresa por el teclado. Como siempre digo, eh, todo programador necesita tener a mano un manual de lenguaje una referencia de en las librerías en caso de java de los paquetes que eh, se pueden utilizar ahí está el enlace y voy a dejar para cada uno de ustedes eh, la búsqueda de eh, cómo se hace les puedo comentar que para el manejo de la entrada por teclado en las últimas versiones de java tenemos un, una clase un, que se conoce con el nombre de Scanner que nos permite justamente analizar la entrada de un flujo eh, más adelante van a aprender lo que se desconocen como flujos pero eh, en este caso vamos a crear un objeto lo voy a llamar input es un objeto del tipo scanner y va a recibir la información del SystemIn que viene a ser la, el, la consola, el teclado justamente de esta manera es que vamos a poder ahora crear la variable en la cual vamos a recibir el nombre del usuario esta variable es del tipo cadena de caracteres en este lenguaje eh, es string con mayúscula cuidado con los otros lenguajes y el método para leer una línea del objeto input que es un objeto scanner es justamente nextline tiene varios métodos seguramente los van a utilizar en los próximos ejercicios y ahora podemos mostrar en la pantalla, el saludo de bienvenida, junto con el nombre de eh, quien esté utilizando el programa. Ahora podemos eh, compilar el programa. Espero que no, no nos dé un error. Perfecto. Y eh, vamos a proceder a ejecutarlo. Ahí está. Ingresamos entonces un texto, le damos al Enter y tenemos nuestro resultado lo que necesitamos hacer ahora es incorporar eh, la fecha y hora del sistema como dice el enunciado vamos a necesitar eh, otra clase en este caso se trata de la clase date que nos va a permitir crear eh, objetos que manipulan eh, fecha y hora eh, la, la que tiene la computadora y la que podamos eh, incorporar nosotros en este caso vamos a declarar un objeto tipo fecha y le vamos a eh, inicializar con eh, el constructor de la clase date. Al hacerlo de esta manera lo que hace es cargar ese objeto con la fecha y hora actual del sistema. De modo que lo único que tenemos que hacer es mostrarlo. A ver, ingresamos nuevamente el nombre y ahora, a ver, a ver. Ahí está, fecha y hora del sistema, como pide el enunciado. Nos vemos.